¿Sabías que en Yacuiba los centros de ayuda social no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder apoyar a la gente? Pero eso está a punto de cambiar. Hola, mi nombre es Tito Ábalos y soy miembro del grupo Donatex. Preocupados por esa situación, hemos desarrollado la primera plataforma de donaciones electrónicas en Yacuiba, en la cual la gente puede ingresar a través de un celular con código QR. Va a poder donar de forma directa, sencilla y rápida a cualquiera de los centros que operan en nuestra ciudad. Como por ejemplo, la escuela especial, el hogar de niños o el asilo de ancianos. De esa forma podemos asegurar un flujo constante de dinero para que estas personas que tanto lo necesitan puedan tener un mejor futuro. Es momento de poder ayudar a nuestra gente. No solamente podemos recolectar dinero de Yacuiba sino que con la ayuda de redes sociales podemos expandir este proyecto a todo Bolivia. Contamos con tu apoyo para poder hacer este proyecto realidad. Gracias.